a lo mejor deja de existir ese algo que, que nos si mueve si saberlo todo, por favor, haz el doctorado conmigo o sea, <risa> entra en una biblioteca que tenga 10 pisos y mira a ver si pues con todo o sea, quiero decir mira. que saberlo todo es muy complicado y sobre no todo porque ese todo se extiende infinitamente o sea es que hasta la fecha lo que sabemos es que sabemos muy poco y